Saludos, Kai Bom venon al chitio ni canalo lista sibano, Kai lista Johannos, el chitio estas doble de libro hoy. <risa> Odia no importa salir recién son tres especialas, chefe porque he dicho tanto de la hispanlingua literatura, Kai la eh, ciencia ficción, Kai fantastico eh, Ni preparó las pri castel hoy en la aero aú castillos en el aire, han caído las anglastas con ataque el en España, que allí en eh, Java, raconto y recontito de la STAI, de, de la CV eh, eh, sí, y la playbono de la Hispanolingua, fantasta Literatura. Y es facto de temas, pero de que y tres y tres estrellas, que aricas, la playbono de la Tuta, Science ficción que hay Fantasma en la Hispana Lingua. raconto estas tres estrellas, tres Vale, si tu libro eh estás el donita de Sportula que estás el donello de Asturio en la norda parte de de hispanío, habes que el epop kai que el física libro, G, esa de la serie de Nova Fantástica, eh está es la tría volumen de Tiuserio, kai puedes adquirir gin contra 3 € kai kai tú bono en la cifra versión. Eh, ya parece un folle en en 2000 Texas, kai pone bueno, que ni ya trae contistema free hay eh, cuentos y trales tal y tré buenos y temas de clásica ciencia ficción, han caído eh, y temas fantásticos hay hay terror, hay hechos prácticos genron rondan eh, nomás tan steampunk. ¿Qué detalles prácticos de cuentos? ¿Qué eh, para los albir prácticos ni playshaties que hay que ni mal playshaties? ¿Qué es esto es la playshatita de cuento sía? Mi sí, pues, apellido raconto temas pri chafaro de la autora César mayorquí que temas el la lasta de de la homaro. Esta la lulu en raconto raconto temas temas historia junto que uno de la kai la historia la de de la homoy. Kai esta la historia de ch'a temas de la apocalíptica eh, etoso en la historia la la la chielo Artefarita satelito, Q disvolvíos, eh, in, eh, artefarita inteligente. So, Kai probos contacti la homaron, Q ya estas malaperinta. Kai dos, eh, estos tres sorpresas finales, en Q ambau rolulo y trovillos y omete tragedia final Bueno, mi playcha con terraconto este en eh, Marta y for de Leon Arsenal, Q mi eh, Q mi play estis, de G, estas que eh, tres mal multas patzo. Jes volvígas mitologuion o la religión, ¿estás te interesa eh sí, prescribas bases de credos, la dogma y caín la vaso tu credo caianca temas por eh historia de colonicado despolorado de marto caianco million legi santawe alian antologuion de de que uno de contos, que estoy también, eh, el tivi y contó que estis memo eh ancau prolis en Marto, que hay dos o tres que hay de noventa y un planedón, feliz que es que la, la historia está mal similar, ced, eh, bueno, la tsenayo está eh, dividida de, de ambos raccones y que hay tres chátis. No, ni raccones, pero la eh, racconta que un mal play chátis eh, ni ambos jabalas, la sama opinión, que hay eh, bueno, sí, si, Taurigo. Un nube de vas clarigi que en et temas primals bona raconto char, chiu, raconto de la antología estas tre bona que tres tara set pro persona iquialo y, y estas la raconto que unitroviz mal play bona chiu y estas mollo No, la raconto estas rule globeto en la palmo. Temas primals raconto tres clichas prim fantomo en que un lineto vas eh, helpi al fantomo trovi que tú raconto mientras nines ni ya te es multicharre eh, un nuevo que miris ya de estas tres clichés ni ya un ciás prima piqué y finillos se has eh, han cao ha has han cao tres bonais y, y ejemplo la manera en que la autor o escribas la raconto en temas pri por y la bit de, de Ulineto, que helpos, un líneto que hubo helpos de un fantoma no la manera en que hoy disvolvillas estas tres rápidas que decir, eh, la historia de la historia ya la historia de la de la historia ya y en de 15, chale, la y de la historia ya la historia de la historia de la final de la historia de la historia de la historia de la historia de la ya de libro historia de la historia de la historia de de la historia de la que tanto los guisos están impona, mientras ya te Chiwi chivo y racconto hizo tres bonés con Trebona y rolulo y con Trebona bonés cené bueno mientras yui y Jim paroli pri podido parar hoy y mal bonés ferro en git, chivo es el estar en git, ¿qué hay sí? ¿Aún como idealizar git? Creo importante, encarmito y Jim tres tres la legada estás tres rápida, ¿qué hay chivo raconto estas específicamente por para... Por Cray Bonal Legado, eh, Chiura contó estas tres estrellas, tres Cabalita, y piensas que estas son las play bonas y libros que un mis al menos de Chitiu Yaro. Hay dos, yes, han caído mi trovisión mal bonan pri Chitiu Antologio. Eh, Estontense mi chatus leggi Antologio, pri sinfixia y fantasta y berco y colombia, y me decías que estas kay, eh, que el cae. Y esperé que les contéis ni faros recensos preili. Dos, que me dones al G. Green Puento y que haya verache doble de libro y han caído el Green Puento y el G. verco U. Dos, si viste a G. Legula Libron, Chato Chiti un video, condivido y abono al G. T. U. Canalo. Cay, dos, G. Slavenonta, doble de libro. Hola y bienvenidos a este nuestro canal LGBAM. ¿Qué? ¿En esperanto? Ah, oh, de verdad. <ríe> ¿Estás es duro, Lulo ¿En Chitiu raconto uno, el tío y estás juntos?